La iluminación, en verdad, es este, empoderamiento, es este sentirse uno con el todo, sentirse indestructible, e inmortal. Eh, darse cuenta, pues, de que uno es manifestador, uno es creador, y entre Dios y uno no hay separación. Uno es el mismo. Dios, este, Él nos sufre, entonces, por lo tanto, nosotros no debemos de sufrir, ¿no? Él es yo, entonces, ¿para qué sufrir, no? Y sufrimos solamente por la mente, que es la principal, la mente que acumula ideas y este, decoda pues situaciones y, este, y, las, y los resultados de la mente, el pensamiento que da es basado pues ya a las programaciones que tenemos instaladas desde niños. El alumbramiento se nos va, este, se nos va tapando, eh, llega un momento pues de que ya estamos en la oscuridad plena oscuridad ¿no? El reflejo está totalmente cubierto, no está en la plena oscuridad ¿y qué pasa? pues Sufrimos, batallamos con la vida, no, no vivimos la vida a lo máximo, no, no desarrollamos nuestro más alto potencial y, pues, no es así. Pues, ¿Qué es lo que piensa una persona iluminada, una persona empoderada que siempre está contento, radiando felicidad por todos lados, cambiando vidas por todos lados? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que, cómo ve la vida? ¿Cuáles son las, las uh, estrategias que usa cuando le llega a algún alguna situación difícil? Eh, ¿Qué es lo que piensa? Vamos a ver. De esa manera nosotros nos podemos evaluar nosotros mismos y ver este, a qué nivel de iluminación estamos, a qué nivel de felicidad estamos. ¿Qué tanto estamos viviendo la fabulosa vida que nos merecemos por naturaleza cada uno de nosotros? Vamos a ver. Primero pues cambiar lo que debemos cambiar. Persistir en cambiar algo que, debe, que sabemos que debemos de cambiar. Persistir con mucha fe, con mucha virtud, con mucho entusiasmo entonces, y con mucha pasión. Y lo que no debemos cambiar, pues aceptarlo y dejarlo. No este, no estar pensando que pues que lo. lo debemos de cambiar cuando sabemos que pues no es nuestro deber cambiarlo entonces cambiar lo que debemos cambiar y aceptar lo que no debemos cambiar esa es una cualidad de la iluminación eh, primero quiero pues agregar de que estas han sido palabras del gran maestro Paramahansa Nityananda eh, de Bangalore en la India eh, yo solamente soy un puente de él Y estoy pues este Dando una explicación De eh, más, más breve Más entendible El maestro para Yogananda Y Tenanda, Él da sabiduría eh, A veces en, en una De una manera muy profunda Entonces yo la estoy tratando De hacer un poco más simple Y muy entendible Dos Vivir la vida con sentido de jugarrera, no tomar la vida tan en serio. De todas maneras, pues, no vamos a salir de aquí, no vamos a salir vivos de aquí, nadie, nos vamos a escapar. Entonces, darnos cuenta de que todo esto es pasadero y, pues, el único propósito en la vida es disfrutar. Y siempre tener, pues, la esencia de un niño, no ser como un niño, no actuar como un niño, es diferente. Es tener la esencia de un niño. ¿Cuál es la esencia de un niño? La esencia de un niño es un niño juguetón, un niño curioso, un niño que hace muchas preguntas, quiere saber, un niño que usa mucho su creatividad, eh, su imaginación, y siempre trata pues, de verle a todo pues, del lado divertido. Siempre tener esa esencia del niño por dentro, pase lo que pase, no importa la edad que tengamos. Nunca destruir a nuestro niño por dentro, porque entonces pues ahí la vida se pone opaca, definitivamente se pone aburrida y a uno le llega pues la ilusión de que uno ya está pues cansado, deteriorado, que la vida es, pues ya se está, definitivamente este cuando uno no deja que el niño por dentro no esté activo, entonces uno vive una vida pues... Muy diferente a que si uno viviera con la esencia de un niño. Entonces, vivir la vida con sentido de jugarrera. No tomar la vida tan en serio. Y siempre tener nuestra alma de niño. Esa es la denominación. Tres. <ríe> Sentir conexión constante con Dios, con el universo, con la creación sentirnos conectados, darnos cuenta de que todos somos uno, todos estamos interconectados, eh, todos venimos del mismo lugar y todos necesitamos de lo mismo para sobrevivir, para seguir existiendo, para seguir en la vibración en la que estamos, todos somos uno, entonces sentir una conexión bien profunda con Dios, sentir una conexión bien profunda con todo lo que pasa alrededor, con el universo, esa es la iluminación, Sentirnos siempre constantemente todo el día bien conectados con todo lo que queremos, lo que amamos, lo que existe, lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchemos, Sentirnos conectados y pues darles una interpretación a todo para nosotros seguir empoderados, uh, algo que nos moleste, que nos dañe tengamos conexión con eso, nada más danos cuenta, pues, de que si eso nos llegó a nuestra vida, obviamente estamos en una energía vibratoria que, atraí, que atraímos a esa cosa que, que no nos beneficia entonces, cuando pasa eso pues, danos cuenta que estamos conectados con eso, somos uno, que eso que nos pasó es por algo que está dentro de mí y lo tengo que, que ver qué es lo que pasa y cambiarlo en mí, para que lo que, cambiando una vez, lo que tenemos uno por dentro, cambia el mundo externo. Entonces, cuando una situación nos pasa con la pareja, con el dinero, con el trabajo, con cualquier cosa, eh, y uno está, pues, en un estado emocional, pues, disgustado, eh, es la realidad, es porque es algo que nosotros debemos de cambiar dentro de nosotros, por eso nos está pasando afuera. Entonces, tenemos que tener una conexión bien profunda con Dios, eh, darnos cuenta de las conexiones que estamos atrayendo y las conexiones, si nos benefician, entonces tratar de alejarnos de ella, cambiar nosotros, cambiar estrategias y si encontramos pues situaciones que nos ayuden a seguir adelante en productividad, entonces, seguir bien conectado con eso, pero a final de cuentas estamos conectados a todo. Es cuestión de lo que decidamos a dónde irnos, a la conexión destructiva, a la conexión productiva. Entonces, sentir conexión constante con Dios, con el universo, con la existencia. Y ponernos bien abusados cuando nos conectemos con alguna alguna situación o con alguien o cualquier cosa que no nos beneficie. Y retirarnos de eso, cambiar nuestro ser interno. ¿Cómo lo podemos cambiar? Pues agradecer que no fue peor, primero. Y segundo, pues tratar de pensar otra cosa pues para no atraer eso que atraímos y que nos molestó. ¿Tiene sentido? pero estar siempre conectado con todo no dejarlo pues que nos pase y no tomarlo en cuenta cuatro disfrutar sin convertirlo en un vicio eso significa que mucha gente pues eh, adquirimos en la vida cosas y lo disfrutamos mucho si nos convierte en un círculo vicioso en un vicio nos gusta tanto que lo queremos más y más y nos da mucho placer y lo queremos más entonces ahí está la muestra un ejemplo extremo en los drogadictos, en los alcohólicos eh, en todos en esos tipos de personas que hicieron eh, intentaron algo que la vida les dio, en este caso pues droga y les gustó mucho y por lo tanto se les hizo un vicio y ahora pues lo está llevando a la destrucción entonces disfrutar de todo lo que nos dé la vida disfrutarlo pero nunca pasar al extremo a que se nos haga un hábito un hábito negativo y también pues eh, renunciar a las cosas eh, sin sufrimiento poder dejar ir por ejemplo cosas que nos han dado mucho placer cuando se llega el momento que nos estamos dando cuenta que nos está controlando entonces dejarlo ir y estar agradecido que estuvo con nosotros. Y ahora se fue. Y de esa manera no sufrimos. Entonces. Disfrutar de todo lo que nos dé de la vida. Disfrutarlo al máximo. Pero nunca convertirlo en un vicio. Y renunciar. A placeres de la vida. Cuando nos damos cuenta que nos está formando un vicio. Renunciarlo. Y no sufrir por eso. Esa es la iluminación. Cinco. Vivir más allá de la lógica ordinaria. ¿Qué significa eso? Significa que debemos ver más allá de la dona. Tenemos la dona, no ver la dona, sino ver a través del hoyito, más allá de la dona, en todas las situaciones. En todo lo que se nos presente. En lo que nos digan, en lo que nos está pasando, en lo que nos estemos pensando, en lo que veamos, en, lo, eh, en, en las decisiones que tomemos, siempre verlo más allá de la dona. Verlo más allá, salir de la caja. Entonces, hay que vivir la vida más allá de la lógica. Ese es alumbramiento. 6. Descubrir, darnos cuenta que somos un milagro. Han pasado millones de años para que llegara a la evolución que estamos nosotros en este momento. Han pasado cosas extraordinarias, cosas incomprensibles. Y para que se llegara a formar lo que somos en este momento, para que estemos nosotros aquí, todo tiene que estar en perfecta coordinación en el universo, en todo, en todo lo que existe para que nosotros estemos aquí respirando y tú me estés escuchando y yo te esté hablando. Entonces, danos cuenta de que nosotros somos un milagro, que somos único y celebrarlo todos los días. Vivir en un estado mental de celebración, ¿por qué? Simplemente porque estamos aquí. <risas> Esa es iluminación. Pues he dado seis, seis aspectos de un hombre, de una persona iluminada que este, lo que piensa, lo que hace en el transcurso de la vida, pues para vivir siempre empoderado. Pues por hoy es todo. Eh, fue mucho gusto para mí, un gran honor y espero pues que les haya gustado que lo analicen bien lo que he dicho y que lo usen todos los días que se acuerden de mis palabras para cualquier cosa que les pase se acuerden lo que es la iluminación y hacer eso y sentirnos bien entonces disfrutar la vida lo máximo ve el mundo como si fuera como si lo estuvieras viendo por primera vez todos los días y echarle ganas para la siguiente vez, daré otros seis cualidades más de iluminación. Y todo esto es para de desarrollar nuestro más alto potencial, obtener todo lo que queramos, abundancia, amor, salud, felicidad, sobre todo, poder. Poder.